Gracias por continuar con nosotros ahora en la sección del Café Caliente, esta entrevista central de De Mañana y hoy tenemos la presencia del regidor Richard Tejada, quien va a hablar también de la parte institucional del Partido Revolucionario Moderno por ser dirigente aquí en el municipio de San Francisco de Macorís. Muy buenos días, Richard. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien, Fulvio. Bienvenido a los días. días. Gracias por nuevamente invitarme. Ustedes saben que yo soy un televidente permanente y colaborador, porque cuando tengo, veo cualquier información, de una vez le tiro a Francia o a, o a Fulvio, es. porque realmente este es un programa que llega hacia la ciudadanía, informa entonces. Y hay que para, antes de salir de la casa hay que ver de mañana para poder estar informado. Usted está claro. Pero realmente ¿Cómo va todo? En perfecto, mucho trabajo. Vamos a voy a iniciar. Yo sé que usted vino con un propósito porque tienen actividades, el sí. partido al que pertenece. Pero necesariamente debo aprovechar su presencia porque la recientemente en San Francisco de Macorís, la sala capitular eh, fue apoderado de un, una notificación informando que el alcalde de San Francisco Estaba siendo sometido y procesado por un asunto de difamación e injuria El cual parece ser le pedían a la sala que suspendieran sí. Nos gustaría saber cuál fue el criterio que utilizó la sala Y por qué no sucedió lo que ellos dicen que debía de suceder Mira, a raíz de, de la demanda de difamación e injuria fuimos notificados realmente, eh, conocimos como comisión y el pleno eh, de, de la sala capitular, nos asesoramos del de, de asesor de, del consejo, también nos asesoramos de la asociación, de regidores, también de la liga y un sinnúmero de juristas que pudieron acompañarnos y nos edificaron, nos eh, fundamentaron de que eso no procedía y por tanto nosotros no estábamos abocados a, a, a destituir al alcalde o suspenderlo. porque realmente eso es una acción simplemente eh, civil entonces cuando el, el artículo que 42 44 de la 176.07 te dice que cuando vas a juicio de fondo pero pero es por, por en lo en lo penal que te que te lleva a, te conlleva a a a decimirte de tu libertad, o sea, hay un procedimiento total, en cambio, en, en difamación e injuria esto no procede, porque en difamación e injuria inmediatamente, si tú entiendes que tú no tienes que conciliar, porque tú tienes las pruebas que, que dicen que, que tú no estás injuriando a nadie, entonces ya simplemente te mandan a juicio de fondo y ya ese, ese eso no procede, y así lo, lo decidimos, nueve regidores de tres decidimos que esto no procedía, y ya eso, ya eso va a, estar a tiro de giro, o sea, eh, mañana creo que es la lectura de la sentencia y eso va a quedar ¿Concluyó simple. cuándo? Eh, antes de ayer. Bien. Y mañana es que la lectura de la, de mañana la sentencia. Viernes. Mañana viernes. Mañana viernes. ¿A ya qué hora? La hora no la sé exactamente. Okay. Eh, Richard, vámonos al plano político. ¿Qué está haciendo el PRM en San Francisco de Macorís? Te pudiese Macorilo? decir, Fulvio, en materia de juventud, que es lo que me compete al ser el presidente de la juventud del municipio de San Francisco de Macorís, y los cuatro distritos, que estamos en inscripción, porque la nueva ley de partidos nos establece fechas fatales, la cual el día 7 de junio cierran las inscripciones para los partidos que son cerrados. Entonces, en ese sentido, la juventud tiene programas eh, tiene eh, un spot de por qué para conectar con esos jóvenes, con esas mujeres, que a, para el proceso del 2020 la juventud será el 40.7% del electorado y cuando lo colocamos con las mujeres y juventud a la vez se, serán el 58.7% del electorado, o sea que la juventud y las mujeres somos los que vamos a decidir quiénes van a ser los presidentes, senadores, eh, diputados, alcaldes y regidores, porque también tenemos lo que es el voto preferencial para, para la parte municipal. Que ya no es arrastrado por el alcalde. Pero eso, eso es perfecto. Pero fantástico porque, porque ahí, el... no van, ahí se va a medir claramente los la calidad Los del... pueblos van a tener los funcionarios que merecen por fin. Y ya no es porque tú sacas el de la alcalde o porque tenga dinero. Si usted no tiene popularidad, si usted no, no tiene arraigo dentro de su pueblo, usted no va a llegar a ningún lado. Una pregunta, Richard. Tratando ese tema que usted expone respecto a la cantidad porcentual que representa la juventud. La juventud. Y yo haciendo una retrospectiva de la vida política sí. y lo que ha resultado el voto en la República Dominicana que por unos pesos se vota aquí por cualquiera, que le pague bien, a mucha gente. Así es. ¿Qué están haciendo ustedes entonces para conseguir que esa juventud tenga conciencia y el voto lo lleve? Mira, el Partido Revolucionario Moderno se ha renovado totalmente. Tenemos al senador José Ignacio Paliza, el presidente más joven de, de todos los partidos. También tenemos a Carolina Mejía, que en una, es una estrella. y ha renovado como secretaria general... Uh -huh. Y ha conectado con toda la juventud, porque su equipo su equipo de trabajo es todo joven. Yo, no hay uno que llegue a 30 años del equipo de Carolina. Y yo yo traje unos videos ahí de el por qué y cómo nosotros vamos a conectar con esa juventud, con esas mujeres. El, el plancito y el, el, la campaña que estamos trabajando se llama Ponte en Esto. Si podemos poner los videos. Imagino que el producción lo que tiene está, está en a disco. mano. Se, se llama, eso. ponte en esto, porque los corruptos no les interesa que tú te que empoderes. Los, los, los que te quitan la luz no, no quieren que tú con luz propia vayas y aspires. Entonces, el Partido Revolucionario moderno entendiendo el porcentaje que tenemos la juventud y las mujeres, ha creado una campaña eh, publicitaria para, para conectar, para decirle, para empoderarlo, porque realmente si analizamos el escenario político, habemos muchísimos jóvenes que se han empoderado, que estamos estudiando, que son profesionales y que entendemos que ya el ciclo generacional empieza a cerrarse en el 2020, para ah, que en el, do, el 2024 ya tú no vas a ver ninguna de las caras ahí. O sea, los jóvenes que están haciendo pininos ahora son los que van a ir a los puestos electivos en el 20 y en el 24 eh, será una revolución de la, de la juventud y las mujeres. Antes que producción eh, pongan aquí el spot, ponte en esto. ¿Estás aspirando, Richard? Realmente el político nunca deja de aspirar Nosotros en diciembre Nosotros, eh, tú sabes que siempre hacemos eh, el, el contacto con la juventud, fiesta, aguinaldo y esto Y tiramos unas gorras Que decían el nombre mío, RD, 20 Y a raíz de la... Eh, se, se, se concatenó lo que es la, la, las fiestas Con las inscripciones Y ya las bases han entendido De que uno debe ir más allá Y que la, la popularidad de nosotros Ha calado y del carisma y el apoyo también, porque nosotros tenemos el equipo de Hipólito Mejía y pudiese decirse hasta el equipo de, de Luis Abinader porque nunca hemos confrontado a nadie, simplemente hemos hecho nuestro trabajo sin decir que el otro es malo, pero sí resaltando la, las virtudes y, y cosas buenas que tiene nuestro candidato. Si es una más allá de regidor, entonces sí. sería diputado. Pudiese ser a diputado. Ahora mismo estamos en lo que es el levantamiento de las bases, porque realmente al ser con el padrón cerrado, Tú tienes que ir a conectar con es con ese partido y con esas bases para ver si tú tienes el el, el apoyo entonces ahora estamos en esto estamos eh, porque realmente manejamos números porque todo el mundo sabe que el presidente Mejía encuesta cada dos meses eh, vamos bien eh, estamos entre los primeros pero la coyuntura política hay que dejarla correr un poquito más porque esto arranca a partir de Semana Santa. Después de Semana Santa nosotros vamos a tomar una decisión, vamos a hacer una rueda de prensa, vamos a, con todo el equipo atrás y vamos a tomar lo que al partido mejor le convenga porque lo que nosotros necesitamos es un cambio. Yo prefiero ser regidor de, de gobierno que ser diputado de oposición porque no voy a hacer una traba para que mi partido llegue al poder en el 2020. Mire, eh, Richard, veo que está muy bien estructurado, eh, sabe lo que quiere Pero, ¿no cree usted que que precisamente las pugnas internas que ya el PRD presentó Y dio origen a que muchos PRDistas hoy sean PRMistas, Sí. Y usted es parte de la facción de Hipólito Mejía Realmente sí pueda concitar una verdadera unificación y propósito como partido mayoritario de la oposición frente al gobierno. Mira, se está trabajando lo que es una gran alianza nacional, ya es público que Guillermo Moreno anda con una facción, han habido contactos según nuestras fuentes, eh, yo creo que se va a producir a raíz de ese descalabro que tiene el PLD y esas pugnas internas nunca vistas, Dentro de esa... Pero me refiero a la pugna que puede venir en el PRM. Nosotros hemos, Hipólito dem Mejín, Luis Nosotros hemos demostrado que, que somos modernos y que sabemos lo que queremos. Luis y Hipólito hasta llegan a los lugares juntos. Dentro de, dentro de las dos facciones, claro, todo el mundo está haciendo su trabajo para llegar. Pero Luis y Hipólito no tienen problema y lo han demostrado. Se pusieron de acuerdo con lo de la presidencia y la secretaría. Se pusieron de acuerdo con lo, con lo de los vicepresidentes y secretarios generales. La línea política está bajando perfectamente y Luis, y, uh, um, eh, Carolina y Paliza están trabajando institucional. O sea, cuando los partidos, de, de, desde la estructura partidaria y las cabezas, te demuestran que, que están definidos y están con el objetivo marcado de lo que quieren hacer pues no ha no quedado otra cosa que el éxito político. Y Abinader y Hipólito, cuando entrevistan a Abinader, Abinader dice, Hipólito es mi papá. Una pregunta. Y cuando ent entrevistan a Hipólito, Hipólito dice, eh, Abinader es como mi hijo. Entonces, cuando tú tienes un vínculo así, no hay forma que haya un choque político entre dos personas que se quieren. Lo que pasa es que el PRD ha concitado mucha atención. Pero estamos en el PRM y somos diferentes. Sí, pero el PRD ha concitado mucha atención, incluso dirigentes recientemente Ángel Almanza, Pasó a la fila del PRD ¿Será que el PRD está llevando una un ideal para que esos ideales arrastren a personas Mira, que están en su... El doctor Almanza es mi papá, mi hermano, dirigente de mi zona Pero Ángel Almanza tomó una decisión fue al PRD, pero nosotros traímos un regidor con toda su estructura, o sea, ese es el, el... ¿A quién te refieres? A Eric Ten, se va a juramentar el domingo en el Partido Revolucionario Moderno con todo su equipo en una actividad pública. Pero él fue como candidato al, a la regiduría... Aliado al PLD Al PLD ¿Y ¿cómo el PRD, hecho? O sea, PRD, PRD PLD llevó una alianza Y Eric Ten estaba por ahí Entonces, Entonces El domingo vamos a juramentar o sea, Esa es una dinámica es, normal No, Pero ahí ya proceso. se sale Eric Ten de, de la alianza perfectamente, con el PLD Va a entrar como dirigente del partido revolucionario y parte del, del bloque de regidores del PRM el PRM realmente Entonces, Bueno, tú pediste un spot eh, ah, sí, A, ver si, eh, lo a tenemos ver si la producción listo. lo tiene listo Porque realmente tenemos que verlo Porque ese, ese spot eh, no, conecta no conecta con con lo que es la juventud no sé si lo han visto a nivel nacional se llama ponte en esto de el por qué esa juventud tiene que empoderarse tiene que aspirar porque tú eres cómplice o por acción o por omisión si tú eh, por, eh, no no accionas en cuanto a esa estructura que está haciendo todas las fechorías y, y, y cosas indebidas entonces ya tú te com, te comprometes como como cómplice por por omisión ahora si tú eres parte de ese entramado entonces ya tú eres cómplice por acción entonces nosotros vamos a hacer en contra de de de esas, de esas. Eh, eh, organizaciones que están encrustadas por tantos años dentro del gobierno nosotros tenemos ¿Hay algo un cambio que no lo, que, tengo, obligatorio tengo entendido que Carolina viene eh, hoy para también acá. tenemos la foto por ahí la universidad eh, nordestana entendiendo que Carolina es una persona con una capacidad probada y, y un intelecto la ha invitado a una charla eh, sobre qué trata eh, seguridad ciudadana son varios temas que ellos van okay. a tocar eh, Voy ve a ver si tienen la, la foto por ahí. Porque no, de, de, de la. No, no la no, tienen tenido, Hemos tenido problemas. Pero hay una cosa que tengo Lo que. Porque hay que cuando tú, tú ves una, una universidad privada invitando a un dirigente de alto nivel de un partido, porque y más una, la, la Universidad Católica, que, que tiene unos estándares para invitar charlistas. Tiene que tener una gente probada. Entonces, Carolina, en la tarde de hoy, a las 6 de la no, tarde, va a estar... No me puedo ir porque hay temas municipales que hay que tratarlo. Ya sabemos que Carolina eh, estará aquí esta tarde en la Universidad Católica Nordestana. Pero, recientemente, hemos sabido que ustedes, los regidores de, de la sala capitular, han sido... Eh, citado en un recurso de amparo sí. pero he visto como que hay nueve por un lado y cuatro por otro ustedes han sido sometidos por los cuatro regidores que votaron a favor de la suspensión estamos los 13 citados a ese sentido ahora se dice dentro de la... porque tuvimos una primera audiencia donde la magistrada se inhibió y no han, no han decidido juez todavía que los, hay cuatro regidores que van a ser eh, a, a cargo, van a ser, eh, ¿cómo se dice esa palabra? Testigo a cargo. Testigo a cargo. Y los nueve son, te, somos testigos a descargo porque nosotros estamos avalados en, dentro de, de, de, de todos los juristas que nos dieron. La, el aval para hacerlo así, también no te, tenemos la, prore, la prerrogativa de votar o no por una por una posición y eso no tiene ninguna ningún asidero legal. O sea, eso entendemos que a raíz de la decisión de mañana eh, se va a caer también, porque inmediatamente un juez diga declare que, eh, que las pruebas que, la, que no hubo en Uria, entonces ya el, el otro caso se cae por default, entiendo yo. Ya. Bueno, eh, estuvimos hablando con el regidor del municipio de San Francisco de Macorís, Richard, quien es el presidente de la juventud... Amigo suyo. Amigo mío. <risa> presidente de la juventud PRMista. Esperamos que el PRM no se desfragmente con las pugnas internas y que tanto tu líder como el líder de, de mi amigo y hermano Fulvio no, no fraccione. Ya lo demostramos una vez en la, en la convención anterior de que nosotros tenemos la capacidad de llevar, y el que ganó, ganó, como dice mi presidente, el Los que ganó, van. ganó y el otro y se suma perfectamente y nosotros vamos a dar cátedra de cómo se hace eh, política elegante y con convicción y que, y, con, y que vamos a conectar con esa ciudadanía, esa masa silente, para llegar al gobierno en el 2020. Eso esperamos que la, la oposición haga su trabajo, pero se ve PRM como desbordante, con oro y, y, y un botín y eso llama la atención a ciertos políticos que dicen ser del PRM Vean acá, ¿qué pasa que el, el alcalde nunca va donde está o no se junta nunca con Luis Abinader? No sé. Ah, bien. Pero ya, pues, no, me, no te, me... ¿Cómo es? Tenemos que llamar al alcalde. Yo, yo no puedo saber lo que... Lo que el alcalde tiene sus... Su, particularidades. Yo tengo la mía. Tú me dices, ¿con quién tú te juntas? Yo me junto con todo el mundo. mi presidente se junta con todo el mundo. ¿El PRM que gobierna aquí en el municipio? Pero claro que sí. Y los, los funcionarios del PRM están todos en el, en el ayuntamiento. O sea que es falso lo que dice. Bueno, que... Logan, ¿y qué te parece la propuesta? Esa es Logan? una manera de del Julio Lizardo entenderla a su, a su criterio. El mío es otro porque cuando yo veo a un, a un departamento... Veo un dirigente del Partido Revolucionario Moderno en la alcaldía. Bueno, gracias Richa por la eh, entrevista y, y sepa que esto es su casa. No, yo lo sé, yo estoy claro. Y a ustedes amables televidentes, no se muevan, continuamos con más contenido aquí en su programa de mañana.